Muy bien. Entonces, uno se pregunta, parece ser que yo tienen la esperanza del borrón y cuenta nueva y que los políticos no se pisan la cola y que realmente no va a haber una persecución y que no van a caer presos. Eso es lo que ellos entienden. Vámonos, señor director, entonces, con lo que le decía el 24.1, que es el video donde le sale preguntando pues el, el comunicador. Eh, Félix Vargas aquí cuando iba saliendo de la entrega de los apartamentos, A otros okay. beneficiarios que rezaran por el presidente Danilo Medina y ah, también sí. por usted. Bueno, sí, si le sobra tiempo. Ah, sí. Lo que yo entiendo es que usted. A la palabra a este porque todo apartamento, lo que siempre se dio medida para la secretaria. No, eso no, no, eso no es, es verdad. Claro que sí, ¿No? el 22 de septiembre. No, no. este no se va a hacer un proyecto allá para no. el barrio. azul y Ya ustedes no. se van el sábado. Pero ya yo estoy hablando con las nuevas autoridades porque estamos buscando los terrenos para construirlos. Se van a ya? construir, está están programados. Ya ustedes construir. se van el ¿sabado? sábado. Está bien, pero el que viene, porque el gobierno continúa. Ustedes entregaron los apartamentos el día de hoy a los dirigentes de la vida. Están terminados el año pasado, entonces van a regresar para que ustedes no caigan presos. Bueno, soy tú. ¿y por qué hay que caer preso si se está cumpliendo como se ¿eh? debe? Para que tú no metes preso, tú vas a ¿Y usted no vas No tengo que caer preso. <risa> Buena pregunta y buen momento en el que lo captó y lo que le dijo. Buenas noches. Bueno, hermano. Y muy acucioso cuando le decían, pero eso no era para los damnificados. No, ahora van a buscar terreno para los damnificados del Barrio Azul. Cuando eso se prometió, pero si estaban hechos del año pasado, entonces era para ellos. No, pero es verdad que los políticos hasta hablando mienten y piensan que la gente es tonta. Buenas noches, mi hermano Jabazuca de Salcedo, Vietnam, municipio, cabecera, provincia. hermano, ¿cómo está ¿Cómo le va? Ya yo me lo sé de memoria el nombre. Dime, hermano. Hermano, la huelga sigue con la cuestión de los apartamentos. Eh, ¿Están inconformes todavía la gente con lo de los apartamentos y el reparto injusto? No, ¿Y no porque se lo, se lo han estado dando a gente. Aparte, hay una parte que lo necesita y no se lo han dado. Se están dando a gente que tiene dos y tres casas. O sea, el proyecto del o sea, mismo especiales. Salcedo, el que hicieron para los Juegos Nacionales, que le iban a dar los bueno, Exactamente, para los Juegos Nacionales. Entonces, esos muchachos que ganaron eh, medallas, eh, a ninguno de esos le han dado uno de, de los apartamentos. Entonces, por eso es que es mucho disgusto. Entonces, se tiene que dejen un par de, de apartamentos de eso para cuando se haga cualquier evento eh, Pueden alojar a los que vengan de fuera que, Para alojar Porque aquí no hay hotel, aquí no hay nada Usted está revalizado eh, Esta vaina aquí Entonces Quería preguntarle eh, ¿Usted no, el eh, toque de queda Va o no va? No, el toque de queda sigue desde ayer domingo Danilo Medina lo extendió Se lo voy a decir en un momentito, está dentro de la noticia Por 25 mm. días más Y el 16 de agosto dice él Que las nuevas autoridades lo revisen eh, pero entonces, ¿cómo va? Así mismo, ¿cómo estaba Igual, pues como así, están en los mismos horarios. Eso, eso mismo no horario. sirve, es un disparate. Sí, eso es un disparate. Yo voy a decir por qué no sirve y qué es lo que hay que hacer. Yo te lo voy a decir ahorita, después que estás de este tema. Exactamente. Yo con que yo diga, eh, escúcheme, eso es lo que tiene que hacer: de lunes a viernes trabajar y sábado y domingo ponerlo corrido. Hermano, yo, yo te lo voy a decir de qué manera eso, eso funciona. Eso eh. funciona. Si a partir del 16 de agosto se toman 15 días todo el mundo cerrado, sin nadie salir, cerrado todo totalmente, y después de eso, y durante estos días, desde ahora, que no se vendan bebidas alcohólicas, porque el problema de juntarse la gente en bares, colmadones, malecón, playa, el río, es para beber, el dominicano es corrupto. Lo que pasa es que ese, ese pleito con los bermúdez con los Leo Jiménez, con los Barceló y con esa gente dueño de bebidas no lo van a echar porque son millonarios y esa bebida se vende aunque se muera la gente, si dejan no, de no, vender bebidas a... alcohólicas se acabó el no, no. y aquí lo hacen porque es un negocio que tiene la policía con ellos, Estoy diciendo. Entonces, no lo hacen, mejor van a la, a la casa de familia que están con su familia y están oyendo y mejor le tiran bien, si ustedes han visto yo no sé que si usted dio un video por ahí ¿eh? Tirándole, lanzándole botella a una casa de familia, la policía, como 20 policías. Es ¿eh? una vagabundería. Así y es. el negocio que están eso haciendo no van a Pagan su dinero a esos negocios, a los dueños, y le pasan por el lado y lo dejan. Así es. No es mal, te voy a decir algo. Gracias por tu llamada, porque tengo tu llamadita y no quiero dejar que otras personas participen. Buenas noches, dígame. ¿De dónde me hablas? Buenas noches, Buenas noches. Bueno, Sí. Para Para hoy. El hombre está elaborando su nueva cárcel. Para todo ese grupo de delincuentes. Sí, la nueva victoria. 6 mil millones de pesos ahí. Vamos a ver. ¿De dónde me habla? Sí, de Alfredo Fría. De los, a, muchas gracias, señor Alfredo Fría, de Los Lanos y ustedes saben que están haciendo ahora y voy a presentar ya la parte buena solo le estaba presentando la parte mala este que ahora para que la policía pase por el frente cuando están patrullando el colmado está cerrado pero han hecho unos, unos no el colmado cerrado y tú dices esa música dónde se escucha te vas por, por el callejón y en la parte de atrás han hecho kiosco, han hecho casullas, han hecho eh, de todo esto y ahí tienen bebeder, ahí tienen colma, ahí tienen la compartidera, la juca, y han hecho. que no se llaman kioscos, ¿cómo que se llama esa cosa? Buenas noches, ahora en el video. Buenas noches, Pitágara. Vaina chava, que parece kiosco, dígame. Buenas noches, Pitágara. Buena, kiosco, Pitágara, buena, buena noche, Pitágara. Buenas, buenas noches. Bájate, bájate un poco, bájate un poco, sí. hermano, bájate un poco el volumen del televisor para poder escucharte. Sí. Pues es imposible así. Ya. Sí. Ok. Yo quería hacer una, que tú me le una pregunta a Manteca. Ajá. Que él, que él llamó a, a, la, a la emisora Ajá. y dijo que si a él le quitaban un apartamento de eso de ahí de los, de, los, de los guayos, tenían que matarlo. ¿Verdad que, que me esa pregunta? A mí se le dieron el apartamento a que hicieron con él. La manteca. Bien, bien, ahí está la pregunta Manteca. Entonces, vamos a poner ahora la, la, la parte buena ¿no? La otra parte del reparto eh, ponga la, la 24, señor director, y la entrega que hizo realmente con todas las fotos que pudimos poner ahí eh, para, bueno, voy a pasar estas dos llamaditas primero me disculpan que le puse una luz aquí que parece un foco ahora el celular Buenas noches, dígame usted dígame señor dígame oiga, a los únicos que le ha beneficiado los toques de queda es a los policías a los únicos que le ha beneficiado después de lo demás es una cosa totalmente que no sirve, como acaba de decir un televidente ahí, por su programa oiga, ¿tú sabes lo que hacen los policías de aquí, del aguacate de Arenoso? pasan la tarde tomando en una esquina de un colmado y cuando terminan de beber de ahí, el síndico, que es muy respetuoso, Orlando Nolasco, cerró el área del parque que hizo. Y se van a una cancha de jugar barquebol. Y cuando llega la hora de la noche, van a los policías. ¿Pero a qué van los policías? A buscar dos mil y tres Y se van por ahí mismo con sus dos o tres Y el pueblo llevándose lo que han lo trajo. Con el coronavirus, ha aquí en el aguacate de Arenoso. Yo soy Ramón Santiago Peña, responsablemente lo digo esto. ¿Quién me habla? Ramón Santiago Peña, que aquí en el aguacate de Arenoso, responsablemente hubiera... lo digo. Ojalá hubiese más ciudadanos con pantalones como usted es responsable. Que, que... Aquí, aquí la autoridad de aquí, vienen volteando calle por, por calle por calle. Y llegan y se van a dormir a su casa, porque ya llevan los leyes en los bolsillos los fines de semana. Y el si policía que esté escuchando este programa, si quiere, yo vivo... En el radio de la antena declaro que me busque y que para pa, que, pa, que si puede de lo que yo estoy diciendo. Y yo le busco quienes están de acuerdo a lo que yo estoy hablando. Que me busquen, que yo soy responsable en cuanto a lo que yo digo. Excelente, Muchas gracias. Gracias por llamarnos de allá, del bajo yuno Entonces lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Ya una doctora me dijo qué bueno, la voy a saludar Enramada, Hacen enramada ponen el colmado que a veces está en su casa y hacen enramada detrás y ahí tienen un lugar espacio completo con ocho diez enramadas, quince techadas con cana y todo el mundo bebiendo y lloviendo y tenemos la corrupción si se para el expendio de bebidas alcohólicas y colmado supervisado y colmado que vendió una bebida alcohólica preso incautado y cerrado con todo y dueño Lástima que no se pudiera arrancar de la tierra para llevarlo completo a un estadio y e irlo coleccionando ahí. Así que me gustaría, porque el dominicano no entiende, es corrupto, es perverso, malvado y por eso estamos tan mal. Yo le voy a enseñar una cuentecita que me envió un médico de un centro de aquí, de una persona interna por COVID-19 durante 30 días, de la cuentecita de 2 millones de pesos, para ver si ustedes tienen un presupuesto para llegar ahí, para que ustedes sepan que si se enferma es a morirse que vamos a perderlo todo. La gente se cree que está jugando. Lo voy a dejar ahí. Entonces sigo con la cuestión del INVI. Póngame, porque voy, voy a decir lo bueno también. Voy a leer la nota de prensa que nuestro amigo, el relacionista de esa gobernación, el periodista colega Israel Paredes, nos envía. La 24, póngame, señor director, y todas las fotos de entrega. Agradecer a la doctora Cruz Gutiérrez. Nos saluda desde Cotuí a Merlin, desde Ohio, dice lluvia de bendiciones. Dice la doctora Ruth Gutiérrez, eso es un simulacro para evadir la policía. Por mi barrio se está, está sucediendo lo mismo. Una erramada como comúnmente se dice, y todo el mundo bebiendo. El silencio... Y ya llegamos a 457 personas. Esos fueron los repartos. Buenas noches. Y después de la foto, que hay el de las entregas, y después de la foto, buen director. Buenas noches.